Un año más se celebra la Feria Medieval en Molina de Aragón. Un año más éxito de stands, éxito de público y como notas más destacadas podríamos señalar la iluminación del castillo, el viernes, el día de Lela y el sábado la gran afluencia de público registrada. Y para explicarnos en qué ha consistido esta Feria Medieval estamos con Jesús Calvo, concejal del Ayuntamiento de Molina de Aragón. Esto se empezó en el año 95, los primeros años fueron todo un éxito. Por parte del ayuntamiento luego se fue dejando, no sé por qué motivo, y lo que queremos es reivindicar otra vez y que vuelva a funcionar como funcionó en los primeros años. Lo organiza el ayuntamiento y luego esta noche la cena medieval que hay la ha organizado en la Asociación Amigos del Castillo. Hay unos 48 están, eh, más o menos. Cosa que iban a venir en principio 19, pero hemos conseguido traer bastantes más. Esta feria se está convirtiendo en un referente en la provincia como feria medieval. Sí. ¿Están satisfechos como ayuntamiento del resultado que están de, Este año estamos viendo bastante agradecimiento por parte de la gente de Molina y queremos que la gente empiece a colaborar. ...para poder engrandecer esta feria... ...la afluencia de personal que ha venido... ...más o menos unas 500 600 personas... ...hemos calculado... El viernes considero que era el día de Lela... Sí. ...hemos visto el castillo iluminado... ...por supuesto eh, empezó el año pasado... ...y queremos seguir continuándolo... ...porque queremos que es un motivo... ...muy importante para que el, el, el castillo de Menino ...cambie de color... ...lo que queremos conseguir... ...es que con la iluminación del castillo... Eh, la gente sea, sea más dada a la colaboración con esta enfermedad, ya que es bastante gente la que, por desgracia, en España y en el resto de España y del mundo, vamos, está aumentando bastante. También queremos solicitar y pedir, por favor, a, lo, a todos los habitantes de Molina que en sus ventanas y balcones con motivo de esta feria para que esto pueda seguir aumentando.